cuánto tiempo y qué ganas tenía de volver a pasarme por aquí de verdad que es que no sabéis todo lo que me apetecía volver a crear contenido por YouTube y las ganas que tengo de poder plasmar todas las ideas que están ahora mismo en mi cabecita aquí pues eso, de poder plasmarlas de manera visual poder enseñaros todo lo que a lo que les estaba da dando vueltas este verano que aunque ya he estado un poco más ausente por aquí eh, creo, que, creo que va a merecer la pena Y bueno, ya sabéis que soy malísima con las introducciones Que nunca sé cómo empezar un vídeo Así que he decidido no alargar más la introducción Y pasar el vídeo directamente Vamos fluyendo, ¿vale? Veamos, veamos qué sale de este vídeo Como probablemente no sepáis nada de esto Igual eh, lo que os voy a contar en este vídeo Pues os sorprende mucho o, o pues como que no os lo esperáis, ¿no? Pero bueno, que, quería deciros que Los últimos meses para mí a nivel personal Han sido bastante duros he pasado como por una etapa difícil, como un debate interior muy grande y os lo voy a ir un poco contando a lo largo del vídeo, ¿vale? tampoco me voy a meter en temas personales porque literalmente tampoco eh, lo que os podría contar no os aportaría nada y lo que igual os aportaría es que yo ni yo lo sé bueno, todo empezó con el fin de exámenes y el comienzo del verano eh, es un periodo difícil, yo creo que no se habla de esto, pero... Cuando tú terminas de, de estudiar para los exámenes y de repente tienes eh, todo el día libre, es como... Eh, a mí el coco es como que me va muy rápido. Al final cuando estamos estudiando es como que nuestra mente está ocupada todo el tiempo y además es que fuera de ese tiempo de estudio también nos estamos metiendo estímulos porque igual estamos pensando en lo que voy a hacer para comer o en la peli que me voy a ver a la noche o en hacer deporte, o sea es como que siempre estamos haciendo cosas, pensando en otras cosas... Y es difícil como mmm, que la mente descanse, en plan, dejar la mente en blanco, ¿no? Y bueno, claro, tú cuando terminas exámenes, es como que... A mí por lo menos me pasa eh, que sigo sometiendo a mi mente a muchos estímulos. Como que igual sustituye el estudiar por leer, eh, por dibujar, por... Vale, que me va a hacer cosas, pero date un respiro, ¿sabes? La veces es como que al terminar exámenes salieron a la luz sensaciones o emociones que llevaba arrastrando conmigo como mucho tiempo, ¿sabéis? esta mochila que todos llevamos cargada ¿no? pues yo la estaba llenando de, de emociones como negativas, claro como yo no quería hacerles frente porque yo me considero una persona pues con, con vitalidad ¿no? pues no quería que esas emociones se vieran ¿no? en plan transmitirlas a, pues, a mis seres queridos o a vosotros incluso, entonces como que estaban ahí pero yo no les hacía caso, y claro como todos sabemos todo acaba saliendo a la luz y pues eso como que reventó, ¿no? en plan esa mochila explotó porque estaba ya muy cargada y no me quedó otra que enfrentarme pues, pues a todo eso, ¿no? Es fácil decirlo, pero bueno, yo lo repito por si me vuelve a pasar alguna vez, ojalá eh, tenga esto más en mente, ¿vale? y más presente que... Al principio, un problema puede ser un granito de arena, pero si dejamos que pase mucho tiempo y no nos centramos en ponerle solución, pues al final se puede acabar convirtiendo en una gran montaña y, y ahí sí que es mucho más difícil trabajarlo. Entonces, si tenemos oportunidad de hacerlo con el granito de arena, en vez de con la montaña, pues mucho mejor. Pero que bueno, que obviamente cuando estás en esa situación, pues la cosa no es tan fácil, ¿no? Eso que hay. Os voy a explicar un poco cómo me sentía eh, por si alguien se siente identificado pues para que se sienta un poco entendido o entendida y para que sepáis que no estáis solos, que muchísimas personas pasamos por este tipo de etapas y yo la verdad es que las considero muy necesarias porque acaba saliendo de ellas muy renovado y con una perspectiva muy diferente, pero bueno, que es verdad que son duras pero os prometo que acaban pasando y que tenéis pues todo mi apoyo y... vale <risa> Al principio del verano me empecé a sentir muy vacía eh, tenía como un vacío interior muy grande y me sentía como vacía de todo no me llenaba nada en plan, ni mis rutinas, ni mis hobbies ni mis actividades ni, ni mis pensamientos ni los planes que, que se me estaban proponiendo en plan, como que no, no sé en plan, no entendía por qué algo que siempre me había gustado no tenía el mismo significado para mí en ese momento y porque me apetecía hacer otro tipo de cosas no hay una razón concreta eh, la que me encaminó hacia esta sensación sino que yo creo que simplemente fue un común de circunstancias que se me presentaron en ese momento y que no supe gestionar de la mejor manera posible. Lo peor no era la sensación de vacío en sí, sino el no saber lo que me estaba provocando porque tú al final si tienes un problema pero sabes cuál es el problema, eh, puedes buscar una manera de deshacerte de ese problema o de, o de resolverlo, ¿no? pero claro si tú no sabes o no consigues identificar lo que está mal en tu vida, lo que está pasando y te está haciendo daño, es muy difícil poner la solución porque no sabes es qué herramientas utilizar. Entonces es como que iban pasando los días y yo me sentía cada vez más perdida y más vacía. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago para darle la vuelta? No entiendo qué me está pasando. Bueno, al final es una etapa dura y por mucho que no quieras eh, que se note, se nota. Sobre todo la gente que te conoce, te van a sentir diferente. Eh, cómo te mueves por el mundo es diferente. Mis seres queridos, tanto familia como amigos, pues los más cercanos se dieron cuenta en plan me hablaban muchas veces y me decían ¿estás bien? a pesar de estar más callada o sensible de lo normal todos ellos estuvieron a mi lado durante ese tiempo que fue intenso fue intenso <risa> y es que les estoy tan agradecida por haberse preocupado por mí es que somos seres sociales por mucho que igual nos apetezca aislarnos en ciertos momentos necesitamos contacto para poder superar esas malas rachas y gracias a ellos lo superé muy rápido o por lo menos entendí bastante rápido lo que me estaba pasando. Y me siento de verdad súper afortunada por todo lo que me rodea y creo que deberíamos ser más conscientes y ser más agradecidos de lo que tenemos. Porque muchas veces nos encabezonamos con lo que no tenemos y dedicamos pues eso, una mayor parte de, nuestro de nuestros pensamientos a todo aquello que no tenemos y que deseamos tener en nuestra vida que a lo que sí que nos rodea, ¿no? Y... Y bueno, desde ese momento es como que tengo muy presente la frase de no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Que me parece una frase preciosa y que ojalá la tuviéramos más en cuenta en nuestro día a día y pensáramos más en ella. Tras mucho tiempo de reflexión y de introspección, bueno ya sabéis a mí me gusta mucho leer y escribir y creo que es lo que más me, me ayuda a darme cuenta de lo que me estaba pasando. Creo que la mejor manera de ser introspectivo es sacándolo fuera, en plan... Si no quieres hablarlo, escríbelo. A mí escribir es algo que me sana mucho y sobre todo en este tipo de etapas. Luego ya cuando ya no lo necesito tanto, pues lo hago de vez en cuando. No considero que sea una obligación, sino ni un hábito diario, que obviamente sería muy bien hacerlo, ¿no? Pero que tampoco me quiero forzar. Si un día no me apetece, ¿por qué voy a hacerlo? Si es algo que, que me gusta y quiero hacer, porque desconecto con ello? ¿Por qué me voy a presionar para, para escribir si un día no me apetece? No tienes por qué, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tienes... Eh, Aún como lo muy grande de ideas o de pensamientos, que están como muy desordenadas en tu cabeza, me parece una herramienta a disposición de cualquiera. Pues nada, lápiz y papel, y para adelante y a descargar, ¿sabes? Descargas mentales son muy necesarias. Total, a lo que iba, que tras mucho tiempo de reflexión y de introspección, entendí que lo único que me estaba pasando es que me estaba haciendo mayor, estaba creciendo. Estaba en una fase de crecimiento personal. También fue una crisis existencial, diría yo, una de las más grandes que he pasado, pero... Es que me parecen, Raya, tan necesarias como he dicho antes. Yo sé que no todo el mundo pasa por estas fases y probablemente alguien que no haya pasado nunca por una fase de este estilo eh, esté en total desacuerdo conmigo y lo respeto totalmente. Al final estas crisis existenciales o etapas de crecimiento personal, como queréis llamarlas, nos hacen preguntarnos cosas, mirar mucho hacia el interior, que de verdad que es muy necesario. Son etapas duras y no es fácil encontrar la manera que te va a ayudar a ti a encontrarte a ti mismo, pero es que... Somos seres humanos, o sea, vamos evolucionando Al igual que por fuera yo crezco, yo por dentro también quiero crecer, quiero florecer Quiero superarme a mí misma cada día Claro que me gusta cómo era yo con 16 años Pero es que ahora tengo 20, voy a hacer 21 en octubre 21, madre mía Pero bueno, que tengo 20 años y es que yo no puedo ser igual que era con 16 Porque yo quiero ir mejorando poco a poco Quiero cometer errores y aprender de ellos Quiero superarme como persona, quiero mejorar y se me hizo como muy difícil aceptar esto, aceptar que yo estaba cambiando, que ya no me gustaba hacer las mismas cosas, que tenía nuevas inquietudes, es que puede parecer fácil aceptarlo pero no lo es, no lo es para nada. Y se me estaba haciendo muy difícil entender que estaba dejando atrás ciertos aspectos o rasgos de mí misma, ¿no? Porque, porque siempre me habían gustado mucho y entonces ¿por qué ya no? En plan ¿por qué ya no puedo tener esos rasgos? Pues es que la vida va cambiando, la vida es así, nos vamos haciendo mayores. Creo que también uno de los factores más influyentes en esto es eh, la edad en la que estoy. Al final yo creo que la etapa de los 20, los 19, 21, un poco más tarde antes, ¿no? Cada uno, cada uno su tiempo, cada persona tiene su tiempo, pero bueno, creo que es una etapa en la que somos muy propensos a caer en estas crisis existenciales porque ya no eres adolescente pero tampoco eres adulto del todo simplemente estás como haciendo el cambio y estás adentrándote en la vida adulta surgen problemas e inquietudes nuevas a las que tienes que hacer es diferente y, y que igual ese problema lo llevas teniendo muchos años pero no le habías dado importancia o, a mí me ha pasado mucho que me han surgido nuevas inquietudes a las que antes no, no les hacía caso como que ahora me comía mucho la mente blanjo si yo tengo esta forma de pensar, ¿por qué tal acto no va acorde a este pensamiento? ¿no? Y como que me está teniendo una realidad muy grande, pero es que me parece muy buena. En plan, creo que es la mejor manera de darse cuenta de lo que a uno mismo le pasa, de lo que puede hacer mejor, de lo que está haciendo mal y cómo cambiar ese que está haciendo mal. Bueno, en realidad en esto no existe mal ni bien, en plan general. Simplemente que a mí me gusta actuar acorde a mis valores, ¿no? Y no sé. O sea, como que ya había cosas que, vale, pues sí, antes tenía X valores, igual ahora han ido cambiando, pero he mantenido esa actividad. Que iba a dar ese valor, ¿por qué? Si ahora, como que ya no casan, ¿no? Dar ese cambio es difícil, es difícil. Es una etapa muy dura, de verdad que es una etapa muy dura. Obviamente, al estar pasando por todo esto, tampoco estaba a gusto con el contenido que estaba creando por las redes sociales y por eso decidí darme un descanso. Creo que desde fuera no se ha notado. Igual sí, pero yo creo que no. Porque solo he estado un mes así sin subir vídeo y esto lleva. Eh, esto es de hace más tiempo, ¿vale? Pero claro, cuando me di un poco cuenta de todo esto. Tenía unos pocos días en casa y después un mes entero en Grecia sola eh, por delante. Entonces, claro, yo ya, había, ya tenía algunas colaboraciones cerradas y tenía que grabar algunos vídeos. O conmigo misma como que ya me había organizado para enseñaros X cosa. Pero no me apetecía nada. No es que me arrepienta de haber hecho esos vídeos, porque al final si yo había pactado con alguien hacer algo, pues lo tengo que hacer, ¿no? Y era el único tiempo que tenía para, para llevarlo a cabo. Pero sí que es verdad que que no me gusta verlos porque mmm, se, nota que, se nota que no soy yo, en plan que no soy la misma que en otros vídeos y que, y que no estaba pasando por una buena racha y de hecho algunos lo notasteis y es como que es lo que me hizo darme cuenta pues de que necesitaba un descanso, un respiro y darme un tiempo para, para sentar esas ideas y ver si realmente era el tipo de contenido que quería crear o al contrario, estaba equivocada y, y era el de siempre o uno totalmente diferente, ¿no? Sí que es verdad que por Instagram he estado bastante activa, pero porque me he sentido muy a gusto en esa res, red social. Porque me ha resultado muy fácil eh, dar otro enfoque a en mi contenido. Al final, eh, al principio no, pero cuando ya me fui aclarando un poco, es mucho más fácil cambiar en Instagram que en YouTube. Porque al final esto lleva mucho más tiempo y no me apetecía. Sinceramente no me apetecía, necesitaba desconectar de esto. Y es algo que me encanta hacer, pero es que aunque te encanta hacer algo, también es necesario desconectar de ello. Pero de verdad que he desconectado muchísimo y que ahora mismo vengo con, con muchísimas nuevas ideas eh, que plasmar de forma visual. Y, y con muchas ganas de verdad de que las veáis y de que ojalá os quedéis conmigo en esta nueva etapa. Por supuesto esto no es una despedida ni mucho menos, por, por eso he titulado el vídeo abriendo una nueva etapa y no cerrando una, ¿no? Porque al final para mí esto es un nuevo ola, o sea... Eh, me siento como muy renovada en muchos aspectos y, y pues mi contenido también espero que se renueve y es que qué gracia tendría seguir subiendo el mismo tipo de contenido que sería la garete de 16 años es que no tendría ninguna ¿eh? no sé, tengo muchas ganas de llevar a cabo todo lo que he estado pensando este tiempo y tanto me di cuenta de que quería darle un giro a mi contenido que decidí invertir en una cámara y estoy grabando con la cámara ahora mismo estoy muy emocionada así si es que me estoy viendo ahí y, muy guay. y es que tengo mi móvil aquí Que esto nunca he podido hacerlo Nunca he podido enseñar mi móvil Porque es que Porque no tenía en plan cámara Estoy muy emocionada Y bueno, es que qué mejor que abrir una nueva etapa en YouTube Que Intentando mejorar la calidad De todo aquello que grabo, ¿no? Y que subo aquí, es que no se me ocurre mejor manera. Así que decidí invertir en una cámara. Tampoco me quería gastar muchísimo dinero. Me ayudaron a pedir ayuda a un profesional que es mucho de esto. Que os voy a dejar su canal de YouTube por la pantalla. Por pues si queréis echar un vistazo un montonazo de cámaras. Y a mí me ha ayudado un montón. Eh, yo estaba entre una Sony, que no sabía muy bien cuál. Pero entre alguna Sony o entre la Canon G7X. Creo que era la Mark II o la Mark III. Me había decantado bastante por una, cam por una Canon. Pero tenía un precio bastante alto y yo creo que otras cámaras perfectamente te pueden ofrecer eh, las mismas características que, que esa cámara. Entonces pues eh, me puse un poco a investigar, lo que os digo, pedí ayuda a este chico y me recomendó la Sony ZV-1 que es la que, con la que estoy grabando esto. Os la enseñaré también para que la veáis. Me parece una cámara preciosa, es súper compacta, apenas, como es que no pesa nada. Eh, me gusta muchísimo todo lo que tiene, o sea, tiene muchísimas características buenas. Y de verdad estoy súper contenta. O sea, estoy muy emocionada por tener una cámara porque entendés es que yo nunca tenía una cámara. Bueno, sí, tenía esta cuando era pequeña. Espero es buenísima, no me digáis que no. Y también tengo una de vídeo, pero nada que ver. O sea, plan, pues una baratita pues, para que la niña jugara a grabar vídeos, ¿no? Porque ya me gustaba mucho hacerla antes. <risa> Tras días y días entrando en páginas, de repente vi una oferta flash en Amazon y decidí cogerla. O sea, estaba a 100 euros rebajada. Entonces. Me la cogí, yo creo que te todavía seguir la oferta, de hecho igual se queda hasta ahí en ese precio. Pero vamos, que mmm, me puse tan contenta de no haberla cogido como dos días antes porque digo, mmm, me hubiera dado algo, en plan 100 euros, ¿sabes? 100 euros. Por cierto, que a raíz del descanso que me, que me tomé en verano, sobre todo de grabar, pues bueno, tengo algunos vídeos que no he editado pero que me gustaría dejar por aquí porque al final qué mejor manera que guardar un recuerdo en forma de vídeo y de poder volver a ese sitio siempre que quiera, ¿no? Entonces, para mí, eh, cuando subo vlogs de, de sitios, pues por ejemplo en Grecia grabé bastantes vídeos y, eh, no sé, ese tipo de vlogs me gusta mucho guardarlos para mí porque ahora es como cuando he eche menos Malta vuelvo a ver el vídeo de Malta, cuando he eche menos Oxford vuelvo a ver el vídeo de Oxford y es como que me teletransporto ahí y me parece muy personal porque al final, vale, yo, o sea os subo un vídeo y vosotros vais a poder ver ese vídeo. Pero es que yo cuando veo ese vídeo, eh, sé lo que estaba pasando en ese momento. Sé lo que había alrededor, cómo haría, qué personas me rodeaban. Eh, estaba como muy guay esa sensación de poder tener mmm, el recuerdo ahí para siempre. Por hoy no voy a decir nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y que estéis tan emocionados como yo por mi vuelta. Y, nada, y por esta nueva etapa juntos, un brindis.